El otro paso que hay que tener en cuenta para un buen retrato es variar la pose. Para ello hay que entender que nuestro cuerpo humano es articulado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que podemos mover con cierta facilidad nuestras extremidades. Y para ello, una buena, una buena sesión con poses tiene decir que nuestra modelo debe de estar digamos tomando esas articulaciones que provee nuestro cuerpo es decir que podemos tomar eh, poses con la modelo parada con la modelo sentada con la modelo en una silla es decir utilizar todas las poses necesarias donde podamos digamos revisualizar las articulaciones del cuerpo esto es fácil y sencillo lo difícil es cómo lograr que nuestra modelo digamos opte por esas poses de manera natural pasa a veces que le decimos a nuestro modelo que se ponga en cierta um, pose y como que lo hace de, de forma poco artística, poco natural, un tanto robótica. ¿Cómo solucionar esto? Fácil y sencillo. Usted debe de generar confianza en la modelo a fotografiar. Siempre bueno, antes de tomar una sesión, digamos hablar un poco so sobre, sobre los intereses. De, de esa persona, por qué se va a tomar una sesión eh, eh, de foto de ser posible, incluso usted le presta la cámara usted le explica que es un proceso sencillo que no es algo del otro mundo en fin, utilizar todos los recursos posibles para que esa persona le tenga confianza y así le pueda dar poses naturales si es una modelo profesional, usted no va a tener ese inconveniente porque esa persona, digamos que estudió eso y sabe el proceso de posar. Pero de lo contrario, entonces usted va a tener que generar o ganar la confianza de dicha persona o modelo a fotografiar. Otro punto a tener en cuenta en, en esto del de retrato es tener una planificación previa y esto es fácil y sencillo usted incluso puede tener un, un listado antes de usted tomar la sesión un listado de las poses que usted va a tomar pueden ser dibujos es simple puede ser eh, poniendo el nombre como usted quiera hay fotógrafos que a veces omiten esto y a veces se tardan bastante tiempo tomando una, una sesión. A veces, al no tener un plan e previo, la sesión no queda en el nivel profesional esperado. Así que les recomiendo esto. Bien, para que no digamos esté inventando a la hora de tomar una sesión fotográfica, porque entendemos que no importa la cámara que usted tenga, pues una cámara costosa, pero si no tiene esto principio claro, entonces la cámara no le va a generar eh, fotos profesionales, sino es su conocimiento previo aplicado a la sesión y al retrato. También y ya para terminar, hay que tener en cuenta lo que es los esquemas de iluminación los cuales vimos en videos anteriores. Todos estos pasos hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer el retrato fotográfico en una sesión de estudio. Dios le bendiga a todos.